María Elena Sandoval fue una de las primeras boleristas mexicanas del bolero ranchero. María Elena Sandoval, Valdovinos, Cotija de La Paz, Michoacán, México, 24 de diciembre de 1940, Ciudad de México, 2005, citada como María Elena Sandoval y conocida como la mística de la canción o la estatua que canta. Fue una de las primeras boleristas mexicanas del bolero ranchero, recordada por su interpretación del bolero Ayúdame Dios mío y por haber popularizado el tema del compositor puertorriqueño Esteban Tarogí, Cataclismo. Estudió en comercio en la Ciudad de México, donde sus padres se trasladaron cuando ella era pequeña, al mismo tiempo que se encontraba en la carrera hizo sus primeras presentaciones radiales en la WEQ, interpretando un mundo raro y entre copa y copa. María Elena Sandoval Vinos nace en la Cotija de La Paz, Michoacán, en 1940 y fallece en enero de 2005 en la Ciudad de México. María Elena Sandoval Valdovinos se le conocía como la mística de la canción o la estatua que canta y fue de las primeras boleristas mexicanas con toque ranchero y una de las voces femeninas más bellas de México. Uno de los más grandes de Marielena Sandoval, Valdovinos fue su interpretación inigualable del bolero Ayúdame Dios mío, cotija de la paz, la cuna natal de esta gran señora, nos dio también otro gran intérprete de la canción ranchera, el señor Felipe Arriaga.